Para seleccionar objetos complicados, la herramienta Lazo te ayuda muchísimo. Para acceder a esta herramienta, presionamos la tecla Q en el teclado, la tenemos ahí. ¿Cómo trabaja esta? Con clic y arrastrar, no necesariamente puedo tomar todo el objeto seleccionado, simplemente una parte y ahora le puedes cambiar de color. Puede ser una opción, voy a poner CTRL Z. Si tienes algo un poquito más complejo como está acá abajo, Puedes hacer esto, mira, clic y arrastrar para seleccionar algunos nodos. Si ya están seleccionados ahí, voy a hacer un pequeño zoom. Estoy presionando la tecla de control y barra espaciadora en una más que es comando y barra espaciadora. Si quieres seleccionar más de un objeto, presiona la tecla de shift, clic y arrastras. Mira cómo se ha seleccionado ese objeto que está acá. Shift, clic y arrastras. Shift, clic y arrastras. Esto también lo puedes utilizar con las herramientas de selección. Voy a presionar la tecla A en el teclado y una vez que está aquí, mira, puedes darte el lujo de distorsionar esos objetos con la herramienta de selección directa. Tu opinión es importante para nosotros, para crecer día a día y traerte el mejor conocimiento en este tipo de cursos. Suscríbete a mi canal y te espero en la siguiente lección.